El almirante montoya hoy día en el congreso hoy día ayer no ayer en el congreso de la república a ver qué ha dicho que arranque comamos alfalfa seguramente eso nada más dijo no dijo un poco más dijo de que bueno ahí le estaban eh, diciendo sobre el buffet que que se habrá creído acá lo tengo en mi twitter a ver lo van a mandar de nuevo que las sesiones no paran, ¿no? y son sin, sin término, no nos pagan horas extras y trabajamos hasta las 12 o 1 de la mañana. O sea que cuando se quiere hacer algo con mala intención se ve y este reportaje está hecho con mala intención. No es un tema de investigación periodística para encontrar un fraude o un, un mal uso del dinero, sino es cuestionar la, la decisión del comité, de, de, del oficial mayor, de la parte administrativa del Congreso sobre qué deben comer los congresistas. Querrán que comamos alfalfa, seguramente. Exitosa. Bueno, ya hay otra parte también donde dice, seguro ustedes consumen comida de tercera. Uno debe comer lo mejor de lo mejor, o quieren que coma alfalfa. Eso fue lo que dijo. Entonces, ¿que la alfalfa es mala? Se lo vamos a preguntar rápidamente a la licenciada Georgina Fresia. ...nutricionista del portal Salud en Casa... ...bienvenida eh, señora Fresia a Exitosa. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, eh, yo creo que el, el señor debe informarse un poquito más... ...en el tema nutricional y se entiende... ...y se disculpa de repente la forma en cómo... ...cómo se expresa porque le falta mucho conocimiento... ...a nivel del campo de la nutrición... ...y es por eso que nosotros los nutricionistas estamos al frente... ...para poder educar a la población de tener una alimentación adecuada. No existe ningún alimento que no sea bueno para nuestra salud. no Nosotros tenemos un alimento como la alfalfa, el cual eh, nos va a aportar muchos beneficios a la que La alfalfa también es parte de la familia, si lo queremos eh, conectar con otros alimentos, ...de las leguminosas, ya llámese las lentejas, los garbanzos, los guisantes... ...es una de las plantas que tiene muchísimos nutrientes... ...a los cuales podemos aprovechar porque es una planta muy comestible... ...que lo podemos utilizar desde el brote de alfalfa hasta un germinado... ...hasta eh, semillas como tal... ...entonces podemos utilizar también el tallo, las raíces, las flores, las semillas para prepararlo en infusiones, para hacer una ensalada con germinados de alfalfa, para hacer un guiso o una decoración de un plato peruano, que podemos servirlo a un turista con semillas o este, germinados de ¡Exitosa! alfalfa. ¡Exitosa! Georgina, y la alfalfa se consume, ¿no? Se consume mucho en nuestro país, al menos en varias partes, en varias regiones, yo la he comido sin ningún problema. Por supuesto que sí, la alfalfa es uno de los alimentos más accesibles en cualquier tipo de la población peruana, inclu inclusive, perdón, este, en la población vegana o vegetariana, ¿no? Entonces Alimentos que tiene un alto valor nutricional en micronutrientes como el calcio, el potasio, el fósforo, el sodio, el magnesio, el zinc, cierta cantidad de hierro que no confundamos, eh, o, ojo, siempre quiero recalcar esa parte, romper ese mito de que si solo consumo extracto de alfalfa o si solo como alfalfa, la anemia que tengo la voy a eliminar. No, o sea, la alfalfa sí por su contenido de hierro nos va a, a ayudar a poder mejorar esta hemoglobina, pero recordemos que siempre también tenemos que incluir alimentos de origen animal. Si hablamos de una población vegana, vegetariana, estricta, en el cual no hay ningún consumo de huevos, ni lácteos, ni derivados, ni carnes como tal, entonces tenemos que utilizar la suplementación acompañado de ciertos alimentos que puedan ayudar a prevenir o evitar la anemia en, en esta población tal cual. Bueno, entonces el congresista está totalmente desinformado, no sabe y hay que disculparlo porque eh, en realidad ha hablado tonterías. Bueno, de, me tengo un poco en conocimientos a, a, al congresista, le falta muchísima educación, como vuelvo a repetir, educación nutricional. Yo creo que eh, la educación nutricional es un eje muy importante en la población peruana y sobre todo resalta mucho en el tema de salud pública porque justamente... Mucha eh, deficiencia que nuestra población presenta a nivel ¡Exitosa! nutricional también está muy relacionada con el tema de eh, la alimentación y el, la parte del estudio, ¿no? No resaltamos lo que realmente tenemos. El señor lamentablemente tiene que informarse antes de coger como ejemplo a un alimento tal cual sea la alfalfa u otro alimento, porque yo creo que cada alimento tiene muchos beneficios a nivel nutricional. no? Por algo siempre los nutricionistas estamos resaltando, hay programas nutricionales en donde reforzamos la alimentación rica en hierro, tanto de origen animal como de origen vegetal, y que de origen vegetal tiene que ir acompañado de cítricos para absorberse mejor, ¿No? y evitar Muy la anemia, bien. no es que si yo consumo alimentos de origen vegetal voy a evitar la anemia tal cual, no, es un... Muy bien, queda clarísimo, no. queda clarísimo, muchísimas gracias a la doctora Fresia, así que a consumir alfalfa, usted sobre todo, congresista. Muy bien, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos.